...en el que participan las empresas, participa un sindicato muy importante y participa la clase política. Te vamos a mostrar cómo explotan a todos los trabajadores agrarios del país de manera legal y de manera ilegal. Vas a ver, vamos a ver todos los detalles, quiénes son y cómo lo hacen. Me parece raro esto nada más, te mostramos hace un, un par de programas que Mauricio Macri fijó su domicilio en algún momento en Apóstoles en Misiones, conoce verdaderamente cómo es toda la situación, es más, es, tiene muchas tierras en la República Argentina, conoce cómo se explota se explotan los trabajadores, Pero no solamente cómo se los explota, sino que es socio del Momo Venegas. Esta investigación termina muy mal para el gobierno nacional y para el Momo Venegas. Termina muy mal, porque termina con una compra del Momo Venegas por más de 30 millones de dólares. El, el, la cifra puede variar entre 25 millones de dólares y 40 millones de dólares. Vamos a hacer un promedio, vamos a decir que son 30 millones de dólares, porque hay una compra muy importante de campos de tierras en la provincia de Córdoba, que aparentemente fue comprado por una empresa que responde justamente a Momo Vanegas, que la habría constituido en Momo Vanegas. Él fue a ver esa tierra. Pero hace poco una diputada en el Congreso de la Nación se acercó al presidente, le dio un parquete de yerba y fíjate cuál fue la reacción de Mauricio Macri, que conoce perfectamente cuál es la situación de explotación de los yerbapeños. Bueno, lo que estaba diciendo la desubicada de la diputada Mauricio Macri es que hay un problema muy grave, que ahora lo vas a conocer verdaderamente se te va a poner la piel de gallina cuando veas imágenes estremecedoras de cómo está trabajando la gente en la zona de Misiones de Salta los herbateros, los tabacaleros la gente que verdaderamente hace el laburo que tiene que hacer, es realmente escalofriante porque vinieron productores acá a Capital Federal a quejarse y esos productores son los que explotan a esos trabajadores en un ratito Miguel te va a mostrar con la plata que le pagan, esto es increíble es como de otro país, no le dan plata no le dan dinero, no le dan dinero de curso legal, le dan bonos, en un ratito va a conocer lo que Miguel tiene entre sus manos, pero primero conozcamos cómo viven, ¿no Miguel? Viven en condiciones infrahumanas, lo que te vamos a mostrar son dos casos testigos, te vamos a mostrar cómo, cómo viven en Salta, cómo viven en Misiones, y vas a ver que, por ejemplo, en misiones de 3.000 trabajadores, hay 1.000 que son indocumentados, son NN, no existen para el Estado, es la explotación mayor que se puede hacer de un trabajador, no pueden recibir ningún beneficio de nada, no pueden ir a un hospital, no pueden trabajar en el ámbito normal, son los, a ver, los trabajadores que sufren la mayor explotación posible hoy en el país. No hay cosa peor que no existir para el Estado, que no existir para nadie, si no tenés tu documento nacional de identidad, no existís para absolutamente nada. Ni para la salud, ni para el comercio, ni para lo que puedas hacer, ni para tener hijos, claramente. Bueno, te acaba de decir Miguel que hay más de 3.000 personas que no están registradas. De esta manera están trabajando en los yerbatares. Fíjate. ¿Cómo es la vida de un trabajador que produce la yerba? Y eso tiene que hacer mil kilos usted ahí. En mil kilos, siete, 700 pesos. ¿Y cuánto hacen mil, mil kilos? A dos días y medio, mamá. Un compañero que se levanta a cuatro y media, cinco de la mañana, se junta en un lugar, este, en un camión, y es transportado en ese camión hasta el lugar de trabajo. A veces se quedan durante semanas, vuelven con el camión cargado con ellos arriba. Hay muchos accidentes que no, no, no se conocen. ¿Cuánta gente iba en ese camión, en ese de Aurora? 28, ¿28 personas. ¿De los cuales murieron? Cuatro. ¿Y había menores también ahí? Sí, había menores que se quedaron embarazadas. de dos pero... años. ¿Qué le pasó al camión? ¿Cómo fue el, el tema? El camión prácticamente no estaba en condiciones de cargar gente. Creo que se, se quedó sin freno y agarró una bajada y no se pudo frenar. ¿Y después de ese accidente ni el patrón se acercó a usted? Nada, ni el patrón, ni el campo, ¿Ni la aguatre? Nada, ni... nada. No, abandonada como peor que matar un perro y ahí. La vida de los trabajadores agrarios, nosotros tarefero que producimos la hierba en Misiones, es muy sacrificada. Cuando empieza la cosecha en marzo, prepararte para ir a acampar, para ir a vivir durante toda la cosecha. Trabajan niños, sí. Nosotros tuvimos con la 26727 una ley que en su artículo decía esto de que eh, tenía que tener un ente contralor que era el Renatea, que era el que controlaba en las condiciones que vivían, en las condiciones que viajaban, en las condiciones que se comía. Apenas sube el gobierno de Macri lo que hace es sacar esos dos artículos de esa ley, entonces hoy por hoy estamos sin control de en qué vamos, cómo vivimos, cómo comemos y cómo nos pagan. El sindicato y el Ministerio de Trabajo van entonces a controlar a las fincas. No, porque lo que, queda, lo que estamos en blanco son los que quedamos, por eso te digo, nos advierten antes. Los sacan a los que están en negro. Los sacan a los que están en negro. O los esconden. ¿Y recibo dan de vez en cuando? No. no. Y la mayoría de los paraguayos, ¿no? Están indocumentados. ¿Sí? Pero vale, como que... Acá parece que se, se pone la ley, pero igual nadie cumple. Tenés que esconderte, vos estás tan negro. ¿Y de cuándo que no cobras? Y de marzo. No, hola, los chicos que no veamos porque yo tengo mucho ¿Cuántos tenés? Yo tengo seis. ¿Y no cobran salario los chicos? No, no como yo no tengo documento, ni eso. ¿Es una ventaja para el gato, tener documentado? No hace documento, ¿no? Vato, ¿no? documento ¿no? no hace nada. No hace nada. Vos te mando la seguridad no te atiendes. Vos te mando en el hospital, primero te pide. Encima si de esta recta. ¿Cuánto años sé? tiene usted? 47. Así que 47 años la señora sin documento. Yo enfrenté hay muchas cosas más, más difíciles que dar sin documento. No Nosotros somos 3.000 trabajadores de la hierba mate, de Tarefero en Andercito, de los cuales 1.000 no están documentados. O sea, son NN, que no existe para el Estado, que no existe para nadie. Toda mi vida he trabajado y nadie, nunca existí. Bueno, el informe que vas a ver ahora nunca lo has visto en tu vida. Sinceramente, estos son las personas que también viven en tu país. Esta gente en la cual vos recorres las provincias en la cual vas a ver ahora y no ves esta situación. Pero ¿sabés qué? Se, se percibe una situación de pobreza extrema, de esclavitud, de explotación. Es mucho peor que ser pobre y no tener laburo. Es mucho peor, Sabes por qué? Porque en esto hay complicidad del Estado, de los gremios, hay complicidad de la sociedad en general. Miguel, por favor, mostrándonos la plata. Esta plata es con la que explotan a cientos de trabajadores en misiones. Con esto le pagan. Le pagan con esta plata para que puedan sobrevivir. Lo que te vamos a contar es quiénes reciben esta plata, quiénes reciben estos tickets y quiénes son los responsables de esto. ¿Quién recibe una ganancia de esto? ¿Cuál es el nombre y apellido del de explotador que paga con esto salarios que tienen en promedio 3.000 euros? Pesos por mes, y en algunos casos, trabajan hasta 18 horas por día para recibir de pago esto, papeles de colores. Eh, lo que hay que decir es que esta gente trabaja con sus propios hijos. Hay chicos de 3 años, hay chicos de 2 años, hay chicos de 6 años, laburando con veneno. Digamos, lo de la plata... Sinceramente pasa a ser una anécdota después de la, de la tragedia humanitaria que vas a ver, sin documentos viviendo en una choza con sus hijos de dos años, no educación, nada, absolutamente nada, en una precariedad absoluta, en donde el Estado está presente y le dice, muchachos, tienen que ser esclavos. El Estado está presente, no está ausente, ustedes tienen que ser esclavos. Fijate esta plata, no solamente este bono, este ticket, lo que sea. Eh, tiene la firma de los tipos atrás. O sea, no te estamos mostrando algo que no está corroborado. Está la firma original de los tipos que entregan este ticket. Es decir, que este el, el, el autoservicio Gallego es el dueño del campo. Les da esta este, este ticket a sus trabajadores en mil pesos por mes y tiene que ir a comprarle a su propio lugar. Es decir, los trabajadores no pueden decidir comprar su leche, su ropita, la ropita para los nenes, lo que sea, el medicamento. No, no, no. Todo se vende en el gallego. Es una cosa increíble. Nos vamos a la tanda y venimos y te contamos toda la historia del Momo de Negas, los trabajadores y de Mauricio Macri también. Dale.